pues no sé si queréis que empecemos ya, o sea, mi idea es que empecemos también con, con un pequeño rompehielos ¿vale? que cada uno de cada una de vosotras me podáis contar a ver si funciona, si funciona esto así eh, un poco vuestra experiencia ¿vale? ya con el marketing digital, con cualquier tipo de proyecto que, habéis, que hayáis hecho, que hayáis puesto en marcha con una estrategia de comunicación, de comercialización o de marketing ¿vale? si tenéis alguna experiencia personal profesional en la que podáis, que queráis compartir ahora en plan, bueno, tipo preguntas a las que podéis responder para compartir con los demás si ha habido alguna herramienta que hayáis utilizado y que os haya funcionado súper bien o qué cosas creéis que os van a funcionar súper bien y no las habéis puesto en marcha todavía también si habéis tenido alguna mala experiencia en algún momento si hay algo que no queréis hacer porque si algo que he aprendido con la, con la experiencia en plan tanto de mis años como emprendedora como haciendo asesorías a, a otras emprendedoras eh, hay cosas que a veces no queremos hacer y siendo proyectos propios o pues estamos muy convencidos de que lo que hacemos es lo correcto y nos sentimos identificadas con ello o no va a funcionar bien. A ver si alguna de vosotras tenéis una experiencia de este tipo o si hay alguna herramienta que creéis que es perfecta para vuestro proyecto pero queréis aprenderla de forma específica o igual creéis que es muy, que es muy complicada. No sé si para empezar queréis comentarnos alguna experiencia personal que hayáis tenido en este, en este ámbito, encantada de... De escucharos y seguro que vuestras compañeras también. ¿Alguien quiere empezar? Hola, ¿Qué? bueno. Pues, Hola, la Rosa. Hola, ¿qué tal? Encantada. Bueno, yo eh, os cuento un poquito más rápido. Yo hace unos meses eh, emprendí un proyecto, eh, una tienda de ropa de mujer online, y uh -huh. bueno, mi experiencia hasta el momento no es muy positiva porque el, el, el, el proyecto no termina de, de funcionar. Eh, encargué una campaña de publicidad al principio a la, a la misma empresa que me, que me hizo la web y de marketing y no, no funcionó, no, no, no sé cuál es el problema porque yo no soy una, una experta vale. en marketing digital ni muchísimo menos, pero el caso es que no, no dio los resultados que yo esperaba, entonces por eso es por lo que estoy hoy aquí, para ver si... Vale. Bueno, y a partir de entonces he empezado yo a hacer publicidad en, en, en Facebook e Instagram, yo me trabajo los anuncios, los textos y tal. Y pues eso, es un poquito pues para coger ideas y, y, y saber un poquito más sobre este mundo, a ver si por fin conseguimos que esto, que esto funcione. Ay, muchas gracias por compartir, Rosa. Y una, una, una cosa también para, para darte ánimos es que, eh, al final, como todos los negocios, cuando lanzamos online, nos, o sea, no todo funciona de primeras, aunque consigamos impactos de, de primeras. Entonces hay que darle un poquito de tiempo, pero bueno, espero que lo que aprendamos hoy, lo que compartamos hoy, te, te ayude. Gracias, Paloma. Claro. Y si queréis voy empezando, ¿vale? y os voy y vamos, y vamos con la formación. Vale, lo primero de todo lo primero que quiero que comentemos y que quiero que entendáis es que ningún tipo de estrategia de ni de comunicación ni de marketing tiene sentido si no tenemos claro nuestra marca, ¿vale? Y, y y hablar de marca a veces parece como algo muy complicado, tener una marca, igual pensamos que implica pues, mucho trabajo de diseño, de pensar, de estrategia y al final es, todo se simplifica en lo que realmente tenéis que hacer es entender muy bien vuestro proyecto. Entonces os voy a dar unos cuantos consejos para que podáis construir una identidad que le dé valor a vuestro proyecto. ¿vale? Se trata de tener una marca, significa poner en valor lo que significa vuestro proyecto, vuestra organización o lo que queráis sacar adelante. Vale, primero de todo quiero explicaros por qué es importante la marca y para que tengáis por qué es importante la marca eh, tiene mucho que ver con todo el plan de marketing digital o de comunicación que vayáis a poner en marcha después. ¿vale? Eh, de, de una manera, eh, vuestro producto, vuestro servicio, vuestra organización, el, vuestro proyecto está íntimamente relacionado con la marca que vayáis a desarrollar o que hayáis desarrollado para promocionarla, para posicionarlo en el mercado y el plan que va a ayudar a que ese producto y servicio en forma de marca llegue a vuestra audiencia, ¿vale? llegue a vuestro público. Se lo suelo explicar también plan, para que veáis aquí los círculos de interconexión que tiene, pero al final eh, esto es lo que implica... Es que el producto o servicio va a ser siempre la base de todo lo que vais a hacer. Tenéis que entenderlo muy bien, ¿vale? Qué es lo que vais a ofrecer, qué es lo que vais a vender. Si realmente eso aporta un valor a la gente que se lo estáis comunicando, luego ponerle forma, darle sentido en nombre de marca. Y cuando ya tengáis eso claro, ya, pode, ya podéis empezar a, cre a crear vuestro plan, ¿vale? Vuestro plan de marketing, de comunicación. En este caso veremos un poco cómo hacerlo a, a nivel digital. Y como muestra un botón, ¿vale? Prim eh, para, para que entendáis un poco la diferencia o la importancia que tiene eh, entender cuál es vuestro producto, vuestro servicio, eh, cómo se transforma esa marca y cómo podéis crear un plan digital en base a eso, quiero poner el, el ejemplo de un par de marcas, ¿vale? Una de ellas es Ecoeco, Eco, ¿vale? Ecoeco Eco es una marca de cosmética natural. Ese es su producto, ese es su servicio. Es una forma simple. Y fácil sencilla de explicar qué es lo que son es una marca es un producto de cosmética natural y para comunicar esa, ese ese producto crean su marca vale crean un logo que identifica y que le pone forma y que le da visibilidad a sus valores vale que en este caso es, es una marca que eh, quiere promover una, una filosofía de residuo cero, tiene garantía ecosocial todo lo que hacen, quieren generar comunidad y lo que venden está enfocado al cuidado artesanal, no es un cuidado mucho más de masas como puede ser otra marca, otra marca de cosmética. ¿vale? Y para promocionar y para comunicar esa marca, ¿vale? para dar a conocer su servicio y promoción, generan un plan digital. En este caso, eh, a través de una página web, tienen una cuenta de Instagram, eh, hacen campañas de email marketing... Se comunican con su base de datos a través del mail y también tienen un blog. ¿vale? Este es el plan que ellos han decidido que tienen que utilizar para comunicar su marca eh, de cosmética natural. Pero, por ejemplo, puede haber otra marca que también es de cosmética natural, ¿vale? que sea diferente, que represente otros valores y que tenga un plan digital diferenciado. ¿vale? esto. Que me gusta poner estos dos ejemplos que se, con, que se contrastan para que entendáis eh, que teniendo un mismo producto o servicio podéis tener marcas totalmente diferentes y tener planes totalmente diferentes. En este caso se trata de una marca que es francesa-coreana, mucho más sofisticada, y que sus valores se basan en pues, como, eh, que todos sus productos son, están basados en, en, plantas, corea, en, en plantas tradicionales, eh, es de la tradición coreana, comunican mucho el equilibrio natural, que todo el cuidado que te van a dar está basado en el equilibrio, y potencian muchísimo la innovación. Y ellos, su plan de comunicación, su plan de marketing, se basa en la página web, tienen muchos canales de distribución, tienen varias redes sociales, no solo tienen Instagram, además hacen mail, tienen un blog, publican muchas ofertas, también tienen una estrategia de relaciones públicas. Entonces, bueno, también para que veáis que teniendo mismos productos, marcas diferentes, puedes tener planes diferentes que cumplan su función. Esto no quiere decir porque eh, esta marca, YoAwe, tenga muchísimos más canales de distribución y muchísimas más zonas de las que se, de las que se da a conocer, eh, no significa que es un negocio que vaya mucho mejor que EcoEco, -Eco, simplemente que tienen planes que están ajustados a su marca y a sus posibilidades, ¿vale? y a donde quieren llegar y hasta donde quieren eh, desarrollarse. Y aquí os quiero dar unos un, otros consejos para que entendáis o para que aprendáis cómo tiene que ser el proceso de trabajo para crear vuestra marca. ¿Vale? El primer paso para, para crear una marca es, tienes que tener en mente, tienes que tener en cuenta qué es lo que hay en tu mercado, cuál es, qué tipo de proyectos similares que cubren la misma necesidad, como en este caso eh, cosmética natural, Vale, también habría que acotarlo a un país. En este caso, tenías que estudiar. Bueno, pues si sí, quiero desarrollar mi proyecto, mi producto o sea, en España, pues analizaría marcas que únicamente, o, pro, o servicios que estén únicamente dentro de España. Entonces, el primer paso es hacer un estudio de competencia, ¿vale? en el que es, es, es, un ser, es, un, es un proceso en el que estudias proyectos que son similares al tuyo porque cubren la misma necesidad. ¿vale? En este caso serían porque son otras marcas de cosmética natural. Eh, ese es el primer paso. Os recomiendo que os hagáis una lista con esas marcas que de forma bastante orgánica y de forma bastante natural vayáis apuntando y vayáis anotando qué cosas os dicen, qué cosas os transmiten esas marcas, ¿vale? Eh, no recomiendo que, que hagáis estudios de competencia eh, como con tablas de Excel, intentando ir a variables súper objetivas, hacer, hacer cosas mucho más orgánicas, ¿vale? E intentar utilizar herramientas que... O intentar sacar conclusiones de qué es lo que os transmiten esas marcas. ¿Vale? Os, van a, os van a ayudar muchísimo más a luego crear, por ejemplo, una estrategia de contenidos, ese tipo de, de información. Después de tener ese estudio en competencia con esos proyectos que cubren la misma necesidad que tu marca en el mismo territorio, ¿vale? hacer un benchmark o, lo que, o sea, lo que decimos en marketing benchmark o lo que en verdad es un estudio de tendencias. Ir a ver. ¿Cuáles son esas marcas? Esos proyectos que son pioneros y que triunfan en tu sector. Igual son proyectos, igual son marcas que no cubren el mismo espacio geográfico que vosotros, o que su rango de precios está totalmente diferenciado al vuestro, o que tienen algo diferente pero por lo que sea os inspiran. Puedes hacer el mismo ejercicio y sacar el mismo tipo de conclusiones que habéis tenido en el estudio de competencias con... Esas marcas que están dentro del mercado y que por lo que sea te llaman la atención y te resuenan en algo relacionado con tu proyecto. Y el último punto es que conoz bueno, el tercer punto es que conozcas a tu público ideal. Eh, para, para hacer esos estudios de, de audiencia de público ideal, os recomiendo que sigáis eh, plantillas, si buscáis por internet vais a encontrar un montón, plantillas de, de Bayer Persona, se llama así, ¿vale? Eh, de, de personas si buscáis plantillas Audiencia Persona, encontraréis unas plantillas que os utilizarán a entender a vuestra audiencia más allá de conocer cuál es su edad, dónde viven, cuánto dinero ganan, sino que iréis un paso más allá para entender y hacer una reflexión sobre qué cosas necesitan, qué tipo de objeciones tienen a la hora de comprar un servicio o un producto como el tuyo, qué tipo de tendencias le gustan, a qué tipo de redes sociales o plataformas digitales van para comprar o decidir sobre eh, un producto o servicio parecido al tuyo. ¿vale? Y una vez que has hecho estos tres primeros pasos, os recomiendo que volváis a miraros a vosotras y verificar qué es lo que ofrecéis. ¿vale? Porque muchas veces igual tenéis que hacer ajustes y tenéis que hacer eh, revisiones de, vuestra, de, de vuestro propósito o, de vuestro, o del tipo de servicio que ofrecéis o del pricing o de los precios a los que vendéis en base a toda esta información que hacéis. Y otra cosa que os recomiendo es que hagáis este círculo, que hagáis este ciclo, que lo completéis de forma recurrente. ¿vale? Igual plantearos hacerlo una vez al año una vez cada seis meses, pero no, si queréis evolucionar vuestro negocio, si queréis evolucionar en consecuencia vuestro plan de, de marketing o una campaña, revisar este proceso de vez en cuando os va a ayudar a tener mucha más visibilidad y, tener, eh, y poner sobre la mesa ideas nuevas, ¿vale? Sobre todo para tener ideas nuevas va a ayudar a un montón. Vale. Entonces, eh, como resumen, ¿vale? Para... Para saber cuál es vuestro producto o servicio, para empezar a plantearos todo ese proceso, preguntaros a vosotros mismos y guardaros estas preguntas si queréis hacerlos, ¿vale? ¿Cuál es el valor del producto o del servicio que tenéis? ¿Qué necesidad cubre? ¿En qué se diferencia de otros proyectos? ¿Qué es lo que le hace especial? ¿Y qué es lo único que aportas? ¿Y qué es lo que tú aportas a ese proyecto que lo hace único? Porque como emprendedoras, como emprendedores y emprendedoras, nuestra visión personal y... ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotras como persona? Muchas veces implica qué es lo que diferencia a nuestro proyecto de otros proyectos. ¿vale? Entonces, guardaros estas preguntas y preguntaroslas de vez en cuando porque igual os tenéis, que, os tenéis que revisar y eso os ayudará a sacar muchas nuevas ideas para hacer campañas, para plantear contenidos para redes sociales, incluso bueno, pues para cualquier otra acción que, que queréis poner a nivel de marketing vale Entonces, esto como primer punto. ¿Tenéis alguna duda de este círculo que para mí es ese punto inicial antes de ponernos a trabajar? Creo que cualquier tipo de estrategia, no, no solo de marketing. Si queréis poner para una estrategia de distribución, igual también tenéis que tener en, manche, tener en cuenta estos, estos puntos. No sé si estáis poniendo algo en el chat. Ah, es Elena. Vale, que había visto ahí la la burbujita quieres una alguna... paloma yo me voy encargando el chat y si veo algo te lo te ah, lo vale, comento, ¿vale? así te, te relajas con esto gracias muy bien bueno pues tenéis alguna, alguna duda sobre esto no vale vale bueno pues sigo vale entonces el segundo punto es revisar la la estrategia digital vale eh, como primer punto, quiero que os familiaricéis, es va a ser como la primera gran dosis de marketing digital que vamos a ver hoy con el embudo de conversión. El embudo de conversión es, creo que, la herramienta... Espera, me voy a quitar esto aquí para verlo todo, ¿vale? Es la herramienta más útil que hay para establecer cualquier tipo de herramienta digital. ¿Por Cualquier tipo de plan digital. Porque el embudo de conversión nos va a ayudar a generar ese plan que os decía antes, que va a venir heredado de cuál es vuestra marca y cuál es vuestro producto o servicio, cuáles son vuestros recursos y a dónde queréis llegar. Para que entendáis el embudo de conversión, el embudo de conversión tiene forma de embudo, porque la idea es que con cualquier estrategia de marketing digital intentemos captar la atención de mucha gente y a medida que esos usuarios vayan pasando las fases inferiores del embudo, iremos perdiendo, iremos perdiendo gente por el camino. Eso es lo que se llaman las tasas de conversión vale eh, Os voy a explicar un poquito más, voy a intentar explicarlo un poco más. El embudo de conversión en marketing digital empieza con las visitas, ¿vale? las visitas que generamos a nuestras plataformas de redes sociales, a nuestra página web, a una landing page o página, una página de aterrizaje, una página de campaña que hemos creado para cumplir determinado objetivo. ¿vale? Todo empieza por las visitas, todo empieza por poner en marcha tácticas que atraigan a nuevos usuarios, vale a ese público ideal, a ese buyer personal que habíamos hablado. El segundo paso es intentar convertir a todas esas visitas en contactos contactos me refiero? A un seguidor nuevo en una red social, a un usuario que nos da su nombre, su email, para suscribirse a nuestra newsletter, a un nuevo suscriptor para nuestro blog, ¿vale? Y eso lo, con, lo conseguimos... Eh, a medida que vayamos implementando tácticas de interacción. Tácticas de interacción como puede ser eh, eh, pues tener un blog en el que tengamos un, un contenido que sea súper interesante para nuestra audiencia y pongamos un formulario de suscripción para que esa gente se suscriba porque quiere seguir recibiendo información como la que le estaba dando hasta ahora. O porque generamos un contenido en redes sociales que a la gente le gusta tanto como para poder comentar, para poder compartirlo. ¿Vale? Fijaros que en esta segunda fase ya tenemos a, a usuarios, tenemos a gente que está mucho más vinculada con nuestra marca que, si, que simples visitas que entran a nuestra página web o cualquiera de nuestras plataformas y se van porque sí. El siguiente paso es convertir, el siguiente paso, el objetivo tiene que ser convertir esos contactos en prospecto un prospecto es un término de marketing que identifica a ese usuario que está mostrando un interés por tu producto o servicio, ya porque te ha pedido un presupuesto, porque está llenando formularios en tu página web para pedirte información, porque igual comparte tu contenido con otra gente para ver si han trabajado con vosotros y quiere más información, porque sigue tus ofertas a ver cuándo hay una oferta que le, que le parece bien o que le atraiga para realizar la compra... ¿Vale? Y en ese momento, en esa, en esa fase, es una fase en la que tenemos que poner en marcha eh, tácticas de decisión, ¿vale? tácticas que lleven a nuestros usuarios, a esos usuarios, a tomar la decisión o a plantearse convertirse en clientes nuestros, ¿vale? Pues lo que decíamos antes, tipo, pues poner ofertas, eh, crear presupuestos personalizados y luego cuando nos den presentarlos, cuando los presentemos, explicar muy bien las cosas en vez de mandar solo un presupuesto y no hacer un seguimiento, ¿vale? Esas son, son tácticas también de cómo para conseguir que esos prospectos se conviertan en clientes. Y luego ya llegamos al punto en el que después de poner en marcha esas tácticas de de decisión, luego veremos más ejemplos ¿eh? Eh, los pasamos a clientes una vez que tenemos un cliente ya hemos conseguido poner en marcha esa conversión ¿vale? para generar esa conversión dependerá del de tipo de negocio que tengas, tendrás que llevar en marcha tendrás que llevar a cabo una serie de tácticas o tendrás que tener unas herramientas u otras, por ejemplo en el caso de que habíamos hablado al principio de, la, de esta formación que creo que era de Rosa, que, tiene, que ha montado una página web eh, de, de ropa para una tienda online para poder conseguir esa conversión tiene que tener herramientas de pago online, vale tendrá que tener una pasadera de pago, tendrás que poner en marcha cosas que funcionen, vale porque tampoco queremos crear una mala experiencia y que la gente no acabe comprando porque el proceso de compra es un rollo y al final igual no tenemos conversión porque ese punto no lo estamos trabajando bien, vale por eso siempre es bueno revisar todo el mudo de conversión todo este funnel, antes de tomar decisiones sobre qué hay que cambiar o qué hay que mejorar nuestra estrategia digital, y luego por último, vale ya el el Moon, vale, lo mejor que nos puede pasar como negocio es tener clientes repetidores. Y ya no solo clientes repetidores, sino clientes que te recomiendan. vale. Con un cliente que nos recomiendan, conseguimos pasar directamente de este final del embudo al principio del todo y conseguir que nos recomienden para conseguir una nueva visita cualificada es súper rentable. Entonces, os recomiendo también que además de trabajar mucho la atracción, no os olvidéis de aquellos clientes que ya tenéis cogidos, ¿vale? que ya son vuestros, porque hay, un, hay un, como una estadística de marketing que leí hace unos años que siempre me ha gustado mucho, que es que dicen que un cliente fidelizado es siete veces más barato que un cliente nuevo. Es decir, conseguir un cliente nuevo te cuesta siete veces más que conseguir que un cliente fidelizado te vuelva a comprar algo. ¿vale? Entonces, cuidar muchísimo a esos, a esos clientes que ya tenéis, porque es más probable que ellos repitan que no consigamos una persona nueva, un cliente nuevo. ¿vale? Entonces... Eh, para entender mejor el embudo de conversión y por qué es útil, eh, quiero explicaros que el embudo de conversión, la parte de arriba del embudo, ¿vale? cuando esa parte de la atracción donde queremos conseguir que mucha gente conozca nuestro negocio, el objetivo no es que sea súper amplio, es decir, que vayamos tirando, que vayamos matando moscas a cañonazos. No se trata de ir a saco a todo el mundo, se trata de intentar ser lo más específico posible ¿vale? y tener visibilidad de forma más segmentada porque de esa forma conseguiremos mayor, rentabil mayor rentabilidad. ¿Por qué? Porque si focalizamos nuestros esfuerzos en ser visibles en una parte pequeña de la audiencia, los esfuerzos que tenemos que hacer son menores, no tenemos que hacer super campañas para captar a 100.000 personas porque igual con captar a, a 10.000 personas, a 10.000 usuarios, podemos conseguir un, un, una tasa de conversión muchísimo mayor y muchísima más rentabilidad, ¿vale? No sé si esto lo entendéis bien porque a veces es un poco complejo de, de entender. Si queréis vuelvo al embudo, si tenéis alguna duda y lo explico mejor, ¿vale? Pero la idea es que dentro de todo vuestro embudo de conversión, lo que convertáis de, de, de, de, dentro de todo vuestro embudo, lo que vayáis a convertir es, pero lo que vayáis a conseguir son mayores tasas de conversión. Es decir que la parte de arriba del embudo, que está de aquí, tener menos visitas, pero que de esas visitas más gente se convierta en cliente. De manera que es mejor cuando estudiéis la optimización de toda vuestra, de toda vuestra estrategia digital, ver que estáis consiguiendo las visitas suficientes para conseguir clientes suficientes, no que estáis matando moscas a ¿Vale? cañonazos. Esa es la base de entender el, la estrategia de conversión y el embudo. ¿Tenéis alguna duda o sigo avanzando? Por pues mi parte sigue avanzando. Yo creo que sería como que el embudo se haga un cono. Efectivamente. Todo lo contrario, cuanto menos forma de cono tengan, más, más, más ancho sea. cilíndrico. Claro, más cilíndrico significará que mayor rentabilidad estamos consiguiendo. Eso. Dale, dale, dale. Yo sí tengo una pregunta más que nada por, por el término. ¿Entiendo entonces que los prospectos eh, es lo mismo que el IT. Sí, efectivamente. Vale, un pues, es un claro, tiendo a intentar, es un ejercicio que he estado haciendo todas mis formaciones, intentar quitar todos los términos en inglés para no, para no liar a nadie, porque, porque a veces que la gente no lo entiende, pero, pero sí, sí, es un lead, tal cual. Vale, gracias. Vale, entonces, para, para organizar toda nuestra, todo el embudo de, de conversión, toda la estrategia de conversión digital, al final, para simplificarlo, hay que trabajar tácticas, ¿vale? Que, hay que trabajar acciones en cuatro pilares, ¿vale? Hay que trabajar acciones de visibilidad, acciones de consideración, acciones de conversión y acciones de fidelización. ¿vale? Es decir, ¿qué vamos a hacer para que nuestra marca sea más visible y conseguir más visitas? ¿Qué vamos a hacer para que nuestra marca sea más interesante y conseguir más contactos, más leads, ¿vale? Que eh, tácticas y qué vamos a hacer para conseguir que esos contactos y que esos leads se conviertan en clientes y qué vamos a hacer para fidelizar a esos clientes y que nos sigan comprando, entonces cualquier estrategia que os vayáis a plantear tener en cuenta estas cuatro, estas cuatro, estos cuatro grandes pilares que es lo que vais a tener que trabajar y vais a tener que poner todo el trabajo que hay que hacer para que vuestro negocio salga adelante en la parte digital vale, primero de todo eh, la visibilidad ¿Qué entendemos por visibilidad? ¿vale? ¿Y qué podemos hacer para conseguir que nuestra marca sea más visible? Por una parte, vale, además de intentar estar en las plataformas en las que sabemos que nuestro, que nuestro buyer persona, que nuestro público ideal consume contenido, eh, mira las noticias, se entretiene. vale, Ya no solo es, primero de todo, decidir en qué plataformas queremos estar. Bueno, pues igual... Eh, tengo que estar en, en Instagram, tengo que estar en YouTube, tengo que hacer una, una, una, lista, una lista en WhatsApp, tengo que hacer posicionamiento orgánico, eh, tengo que ir a eventos, ¿vale? ¿Dónde me hago visible? Además de decidir cuáles son esas plataformas en las que te vas a hacer visible y esos sitios en los que vas a estar presente, tienes que tener muy claro, ¿vale? Que además de que te vean, tienes que entender qué es lo que... Ellos tienen que entender qué es lo que ofreces, ¿vale? Que es lo que ofreces tú en base a sus necesidades. Porque muchas veces... Algo que he visto y que se repite muchísimo cuando empiezo a trabajar con proyectos con emprendedores es que de primeras comunican su producto o servicio, comunican su marca de una forma que solamente ellos lo entienden. Y, y esto es totalmente natural porque estamos tan vinculados con nuestros proyectos que tendemos a contarlos de una forma súper cercana porque los hemos parido pero tenemos que ser conscientes que esa no es la forma muchísimas de las veces de las que tenemos que hablar a nuestra audiencia. Entonces, en base a sus necesidades, tenéis que hablar de lo que ofrecéis, tenéis que, ofre que utilizar un lenguaje que ellos y ellas vayan a entender, tenéis que utilizar un tipo de imágenes, un tipo de gráficas, un tipo de contenido que les vaya a llegar a ellos, ¿vale? Y muchas veces eso puede implicar que a ti no te guste o que igual eso no funcionaría para ti. ¿Vale? entonces tienes que ser muy empáticas en esta parte ¿vale? eso por una parte, y luego por otra parte tienes que trabajar el reconocimiento de marca para trabajar el reconocimiento de marca es, implica que tenéis que ser consistentes, vale tienes que hacer tu proyecto que sea visible en esas plataformas, en los lugares en los círculos en los que se encuentra tu público ideal y ya no solo es acertar en esos lugares, sino tienes que ser consistente la forma en la que comunicas y la que hablas de tu marca en todas esas plataformas tiene que ser lo más parecida posible para que puedas llegar a tener ese posicionamiento, ¿vale? Lo que se llama en marketing y en branding brand awareness. Os he puesto aquí un enlace, creo que Elena luego lo subirá a la plataforma en la que tenéis para que entendáis para que entendáis mejor qué significa eso, el reconocimiento de marca y cómo lo podéis trabajar, ¿vale? Porque esto os es, vamos toda Toda, toda una vida, pero es súper interesante que os podáis identificar con eso y lo comuniquéis siempre de la forma más parecida posible. ¿Vale? Luego, la segunda parte, la parte de la consideración. ¿Vale? Ya estamos como en la segunda fase del embudo, ya hemos conseguido que nuestra marca se conozca ¿vale? y ahora tenemos que intentar que la gente a la que hemos llegado nos considere como una de sus opciones a la hora de realizar una compra o de contratar un servicio. ¿Vale? La consideración es ese momento en el que te lo estás pensando, ¿vale? Eh, en todo proceso de compra, ¿vale? Ese proceso de compra puede ser más largo, puede ser más corto, porque no es lo mismo, por ejemplo, comprar una casa que, comprar, que hacer la compra de la semana, ¿vale? Pero en todo proceso de compra siempre hay un momento en el que nos lo estamos pensando, ¿vale? Puede ser más largo o más corto dependiendo del producto o del servicio, ¿vale? Pues la consideración es ese momento en el que te lo piensas y lo consideras. Hay un ejemplo muy claro que es en el momento en el que decides o que te compras un nuevo teléfono, ¿vale? En este caso un iPhone. Y voy a hablar de un iPhone porque creo que es una marca muy reconocible y, por ejemplo, es una marca que cuando tú tienes interés, ¿vale? Cuando tienes la necesidad, en plan, bueno, pues por imaginaros, ¿vale? Eh, me quiero comprar, un, me quiero cambiar de móvil y pienso que igual eh, miro un iPhone porque Marta tiene uno y dice que es una pasada, ¿vale? Esto es porque alguien me ha recomendado, entonces yo he tenido visibilidad sobre ese producto. Gracias a una recomendación, ¿vale? Y luego llegas ese momento en el que te estás pensando, bueno, un iPhone es caro, pero es un pedazo de móvil, empiezas a pensar como los, los puntos a favor y los puntos en contra, y este es el momento en el que las marcas nos tenemos que hacer visibles y los servicios nos tenemos que hacer visibles para poner duda o resolver ¿Vale? Quitar las dudas de esas consideraciones, de esas dudas que tenemos, que luego ya se pasa a la intención de compra y a la conversión, ¿vale? En este caso sería un, bueno, no puedo, esperar, no puedo esperar más, voy a buscar precios de los nuevos modelos de iPhone y al final igual me acabo comprando uno, ¿vale? También aquí tenéis un enlace con más información acerca de esta fase. Luego ya está el momento de la, de la conversión, ¿vale? Una cosa muy importante sobre la conversión es que no todos estamos preparados para... Comprar en el mismo momento y de la misma forma, ¿vale? Cada tipo de negocio tendrá un punto en el que la conversión sea más eficiente y otros en el que no, ¿vale? Eh, como los procesos de compra son diferentes, el punto en el que se, procesa, se, se, se produce la conversión también es diferente. Y un ejemplo, ¿vale? Súper claro, es cuando comparamos a un negocio online con un negocio offline, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de proceso de conversión de un gimnasio, ¿vale? El proceso de conversión de una tienda online. En un gimnasio, por ejemplo, ¿vale? Este embudo, y para que veáis el, dónde está ese punto de conversión, es totalmente diferente, ¿vale? Entonces, en un gimnasio, pues habrá personas que vean el anuncio publicitario de un gimnasio, ya sea pues porque pasan por delante y tienen esas súper lonas en las que dan unos precios súper buenas, ¿vale? Esas personas van al gimnasio, son informadas, dan sus datos personales y al final compran. Pero todo esto suele ser un proceso totalmente manual. Tú vas al gimnasio, hablas con una persona cara a cara, te preguntas si tienes dudas, se lo dices y seguramente todo ese embudo ¿vale? desde el interés hasta la conversión pasado por la, por la fase de las dudas, se produce igual en 20 minutos, porque la persona que tienes delante te está dando la información. Pero en cambio en el proceso de conversión de una tienda online, cuando ya nos metemos en 100% marketing digital, todo es Muchísimo menos, o sea, es, es muchísimo más largo y muchas veces se alarga, ¿vale? Tú generas unas, unas vistas a tu página web, tienes una página de compra y en esa página de compra los usuarios van a comparar precios, van a ir a otra página web, van a comprar precios entre diferentes páginas web, van a decidir que igual esperan porque igual sacas una oferta, van a volverse, van a suscribir a tu email, ¿vale? Hay, hay, un montón de, hay un montón de puntos y sobre todo luego está la fase tecnológica. Tienes que tener esa pasarela de compra con tu carrito, rellenar un formulario, realizar el pago, sacar tu tarjeta. vale Para que veáis que ese punto de conversión es totalmente diferente dependiendo del tipo de negocio que tengas. vale Entonces, dependiendo del negocio que tengas, vas a tener que trabajar unas técnicas de conversión u otras. Y luego ya por último, eh, la fidelización. vale Tienes que dejaros querer. Eso implica que una vez que hayáis conseguido que alguien haya superado todas esas fases previas hasta convertirse en un cliente vuestro, vale, ya, ya tenéis la mayoría del trabajo hecho. Entonces, ¿qué tenéis que conseguir? Que repita, ¿vale? Tenéis que seguir comunicándos con esa persona. Y la forma más fácil de, de, de, de conseguir eso es teniendo una buena base de datos. Si tú te guardas bien todos los correos electrónicos de tus clientes y sigues estando en contacto con ellos, mandándoles actualizaciones sobre servicios nuevos que tienes, productos nuevos que tienes, si generas ofertas determinadas para esos, para esos usuarios, ¿vale? Para esa gente que ya ha sido cliente vuestro. Veréis que las tasas de conversión son mucho más altas que desde los usuarios que vienen desde el principio del embudo directamente. ¿Vale? Y ya ahora quiero ya pasar un pequeño ejercicio. Eh, no sé si tenéis alguna duda sobre toda la parte del embudo. Estoy mirando el tiempo, sí que tenemos tiempo para pasar al ejercicio perfectamente. Eh, no sé si tenéis alguna duda o pasamos ya directamente al ejercicio. Nada vale pues paso directamente al, al ejercicio vale creo que ahora podemos a, lo que podemos hacer es como dividirnos en un par de salas somos ahora una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve personas igual podemos hacer bien. una sala sí una sala de cinco y otra de, y otra de cuatro vale y durante 15 minutos quiero, quiero que hagamos que hagáis un ejercicio vosotros vale de reflexión porque Todas hemos estado en un mundo de conversión alguna vez, ¿vale? Como compradoras, nos metemos en esos procesos de decisión de compra y quiero que vayáis a ese momento y lo compartáis con vuestras compañeras, ¿vale? Y vuestros compañeros, para ir planteándonos una situación en la que eh, penséis cómo habéis empezado, cómo habéis demostrado vuestros interés en un producto o servicio y cómo al final habéis acabado comprando, ¿vale? Entonces, el ejemplo es. Eh, que os vais a comprar un nuevo ordenador, ¿vale? Todas hemos llegado al momento en el que hemos tenido que comprar un ordenador nuevo, ya notas que tu portátil no funciona, ¿vale? Empieza a funcionar un poco mal y antes de que muera, quieres comprarte uno nuevo, ¿vale? Tienes tiempo, pero tampoco quieres que llegue el momento de quedarte sin ordenador, ¿vale? Eso sí, has decidido que lo vas a comprar por internet, ¿vale? Vamos a hacer el ejemplo, vamos a hacer la reflexión sobre una compra online, ¿vale? ¿Cómo te imaginas ese proceso de compra? Tenemos aquí esta plantilla, ¿vale? Que la voy a dejar visible, o si queréis hacer una captura de pantalla, guardarosla, ¿vale? Ahora cuando se hagan las salas, no sé si podéis guardarla. Pero la idea es que penséis cómo habéis llegado, cómo, habéis, cómo, cómo encontráis las primeras opciones para ese ordenador, ¿vale? Qué tipo de búsquedas hacéis en Google, por ejemplo. Si, lo, si igual podéis llegar a ese nuevo modelo de ordenador que queréis comprar porque lo habéis visto por un influencer o porque igual eh, os lo han recomendado alguien, ¿vale? Luego, consideración qué cosas y qué, de dónde buscáis información para comparar modelos de ordenador, para comparar las tiendas online que hay de informática para de ver si compréis en un sitio o en otro. ¿vale? Luego, para la conversión, qué tipo de procesos gustaría tener. O sea, pues es que quiero tener este tipo de garantías, quiero que me den 90 días con opción a devolución una vez que me llegue, me gustaría que me dieran... Bueno, este tipo de facilidades que consiguen que compréis en una tienda o que compréis en otra. Y luego, por otra parte, Sí, ¿qué tipo de acciones? Igual habéis vivido de fidelización por parte de un tipo de tienda como esta, ¿vale? Pues porque os mandan ofertas regularmente al, al email una vez que hayáis recibido, hayáis realizado una compra o, bueno, cualquier cosa que se os ocurra, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda? ¿No? Por mi parte está bastante claro, no sé. Eh, ¿quer ¿Queréis que vayamos a los grupos ya y lo vemos? Eh, sí. Venga, pues, pues vamos a, los, a las salas. Vale, pues eh, espérate, nos damos 15 minutos, ¿vale? Hasta las 6 en punto. ¿Vale? Vale, fenomenal. Bueno, pues como he estado como en la sala de, de uno de los dos grupos, hemos empezado a trabajar sobre esta, sobre esta hoja y la idea es que vayamos poniendo eh, en común nuestras experiencias personales en el proceso de comprar un ordenador online ¿Vale? Y, que, y que a partir de ahí luego hago la reflexión sobre, bueno, pues una, un negocio digital para atraparos o para, o para teneros como clientes el tipo de tácticas que tendría que tener en marcha en cada una de esas, de esas fases, ¿vale? Entonces, la parte de la visibilidad, de cómo descubriríais ese... El, el sitio o el, y el modelo de ordenador en el que comprar, ¿vale? Pues eh, unas compañeras comentaban que, bueno, lo que harían primero es como buscar en plataformas que ya conocen, en Amazon, en el corte inglés, ¿vale? Vamos directamente a las tiendas que ya conocemos. Luego también habría la parte de preguntar a amigos informáticos para que te recomienden algún tipo de modelo primero, ¿vale? Eh, y luego eh, comparar y entender las características técnicas, buscarlas por Google, ¿vale? Para entender qué tipo de modelo nos, nos, nos, nos conviene más. Eh, ¿Hay algo más que hablaréis en el otro grupo o qué, qué tipo de cosas para la visibilidad habíais, habíais estado hablando? No sé si, al, si alguien quiere actuar como de portavoz. ¿No? Quizás... Bueno, no sé, Leire que, que te sí. estaba tomando notas, venga. Es venga. que en esa primera parte eh, suscribimos cada uno de los detalles porque <risa> hemos coincidido en todo, en la publicidad, en las redes sociales, en las recomendaciones, personas de referencia, ah, vale, los amigos informáticos. <risa> vale, mira, pero eso no, no habíamos hablado de redes sociales en ningún momento nosotros. Era como todo mucho más ir a las plataformas que ya conocíamos, buscar los modelos, luego una vez que sabemos el modelo compararlo, pero ningún tipo en, de, de impacto a través de, de, de Ads. Vale, me parece genial. Eh, luego, en la parte de la consideración... Eh, estábamos comentando que bueno, lo que haríamos para comparar diferentes modelos y diferentes tiendas online eh, estaríamos pues, mirando opiniones y comparativas en webs de referencia y opiniones, comparía, compararíamos precios y opiniones, miraríamos también los tiempos, a ver cuánto tiempo tardan en, en mandarnos o en tener disponible el modelo que queríamos, si no tenemos mucha prisa para decidirnos por comprar esperaríamos a que llegara el Black Friday, por ejemplo, que llegara alguna oferta determinada para, ese, para el modelo que buscamos. Eh, eh, Leire, en ¿tu grupo habéis comentado algo más? No, básicamente lo mismo, mucha reseña, las garantías un poquito en las compras, que bueno, eso quizá tiene más que ver con las conversiones, los soportes vale, sí. eh, técnicos, eh, tiempo de envío lo habíamos valorado, calidad-precio, todo eso. Muy bien, fenomenal, pues aquí estamos alineados. y Luego a la hora de la conversión pues eso para decirlos por comprar uno ya, en plan, vale, quiero comprar aquí en esta tienda y quiero comprar este modelo, pues es súper importante siempre la garantía que te va a dar cada tienda y las condiciones de devolución, ¿vale? Porque igual no te ofrecen las mismas condiciones el Corte Inglés que MediaMark, pero igual te interesa comprar en el Corte Inglés porque te da mucha más garantía y eso te hace sentirte más tranquilo. ¿vale? También estábamos comentando que ese tipo de decisiones las tomas decidiendo también qué tipo de usuario eres, porque si eres un usuario avanzado de, de informática, igual te da igual ir a MediaMark porque, aunque no te den ninguna garantía, tú sabes que estás comprando lo, lo adecuado, pero igual si eres un usuario poco avanzado, necesitas ir a un sitio como el Corte Inglés, que además igual tienes uno al lado de casa y sabes que cualquier problema que tengas, aunque lo hayas buscado por Internet y lo has comprado por Internet, te vas a la tienda, ya hablas con un informático el corte inglés y por eso te compensa pagar más. ¿vale? Eh, ¿Alguna cosa más que hayáis comentado, Leire, para la parte de conversión en vuestro, en vuestro grupo? Sí, pues hemos hecho hincapié en el precio y la financiación. Eh, por la posibilidad de poder fraccionar pagos y, sobre todo, pues porque de repente pongas un precio tope en tu compra y que sea la que dirija un poco tu experiencia. Claro, claro, total. O sea, la financiación creo que en este tipo de productos es súper importante y también Genial. hemos apuntado ay perdón nada nada dale dale no, ofertas puntuales que se trate de pues eh, comentaba un compañero de decir es que es una oportunidad especial lo voy a comprar a un precio totalmente rebajado claro. de otro de otro momento no pues poco eso vale y luego por último la fidelización comentábamos que en este tipo de compras en plan, es mucho más importante para fidelizarnos como clientes que tengan un buen servicio una buena experiencia de compra y muy buena atención al cliente que no que nos vayan mandando mails constantemente con otros ordenadores porque una cosa que hay que tener clara, nos compramos un ordenador hoy y seguramente no necesitaremos ninguno hasta dentro de cinco años con mucha suerte si hemos hecho bien la compra entonces que nos manden nuevos ordenadores cada semana igual no nos interesa pero igual sí que lo vamos a recomendar o volveremos a esa tienda y a esa marca si hemos tenido muy buen servicio y muy buena atención al cliente vale en Leire, no sé si en tu grupo habéis comentado otra, alguna otra cosa, alguna otra experiencia Básicamente lo mismo, una buena experiencia de usuario y, y, y poco más, que no tengas incidencias a la hora del uso del producto, uh -huh. de la atención de la marca, tal cual. Vale. Muy bien, pues ahora teniendo toda esta información que nos hemos metido en nuestro propio modo de conversión cuando tuvimos que comprar nuestro último ordenador, eh, vamos a pensar este tipo de negocio, ¿vale? Tanto las marcas de ordenadores como, por ejemplo, una tienda online que venda las marcas del de, modelo de ordenador que queremos, ¿qué tipo de acciones tiene que poner en marcha para cada una de estas partes, ¿vale? Para triunfar, para tener visibilidad, para, para que le consideren, para convertir y para fidelizar, ¿vale? Pues primero de todo tendrá que tener. Eh, la marca del ordenador, muy buena presencia en aquellas plataformas en las que suelen comprar sus usuarios. ¿vale? En este caso hemos hablado de Amazon, el corte inglés, también podemos hablar de eh, eh, plataformas como pueden ser eh, la, la tienda online de cualquier de cualquier marca, de cualquier servicio que venda, que venda ordenadores, ¿vale? Eso implica tener pues, como una buena estrategia de distribución, pensar cuáles son las plataformas en las que tenemos que estar visibles, porque son las plataformas en las que compra nuestro Bayer Persona, ¿vale? Eh, la parte de preguntar, amigos, especialistas, esto es algo que se utiliza mucho, entonces, bueno, lo que nos tenemos que garantizar, esto tampoco depende mucho de nosotros, depende mucho más de que estemos, eh, que, que, que, que acabemos dando un buen servicio, Vale, Tiene que ver con la parte de la fidelización. Entonces, si trabajamos bien esa parte de, de servicio, de experiencia de compra y de atención al cliente, conseguiremos que cuando alguien pregunta a un amigo informático, el amigo informático no recomiende. Una cosa que estaba comentando el grupo es que igual tenemos que plantearnos meter dentro de nuestro presupuesto de marketing o de nuestro presupuesto de desarrollo de negocio, decidir cómo vamos a hacer y cuánto vamos a invertir en la parte de servicio y atención al cliente. Porque esto es lo que nos va a llevar a conseguir visibilidad en recomendaciones ¿vale? luego hablábamos de buscar características técnicas por Google, esto implica tener una muy buena página web de producto en la que explique todos los, todos los, todos los detalles técnicos dónde lo puedes comprar, si va a haber alguna oferta en algún momento si, de cuándo es el modelo, qué tipo de garantías tiene cuando tienes un e-commerce es muy importante tener unas muy buenas fichas de producto y esa ficha de producto será más larga cuanto más valor tenga el, el el producto o el servicio que vendas. Es decir, una ficha de producto, una página de producto de, eh, no sé, tengo aquí, una taza, ¿vale? No será la misma, la taza tendrás que decir el color, la medida y el material. Y si se soporta ser lava, lavada, lavavajillas, será una ficha cortita que si quieres vender un ordenador, para vender un ordenador vas a tener que explicar un montón de características, ¿vale? Que ayuden a entender y a posicionar, ¿vale? Y esa ficha técnica nos va, nos va a ayudar a tener mucho trabajo, una buena visibilidad, pero también que la parte de la consideración esté mucho más explicada y cuando llegue ese momento de comparar un ordenador con otro o una taza con otra, veamos si puedo conseguir la taza en el color y en el material y en el tamaño que quiero o no. ¿Vale? Entonces, tener unas buenas fichas de, de explicación de producto y luego ya tema de publicidad en redes sociales, tener una buena estrategia de ads, ya sea en redes sociales, en las redes sociales en las que está nuestra, en nuestra audiencia. Si queremos hacer Google Ads con las palabras relacionadas con, con, las, características, con las características técnicas de nuestro producto, o nuestro servicio, ¿vale? eso nos ayudará a tener más visibilidad. La parte de la, considera de la consideración, bueno, pues tenemos que estar presentes en todas las páginas de opiniones importantes. Yo he trabajado muchos años en turismo y cuando llevaba marcas eh, y llevaba proyectos grandes, una de las cosas que más nos pedían era eh, gestionar la reputación en TripAdvisor. Entonces, había gente dentro de, de mi equipo que se encargaba de gestionar todos los comentarios dentro de TripAdvisor. Y teníamos un gestor de puntuación dentro de TripAdvisor, porque TripAdvisor dentro de turismo, es, un, es una plataforma dentro de la fase de consideración que es muy importante para los turistas, porque además de descubrir sitios nuevos a los que ir, deciden los sitios a los que van a ir mientras están en esa parte, y lo importante es tener súper buena puntuación dentro de esa plataforma. ¿vale? Entonces, bueno, esto es un ejemplo de cómo poner en marcha una táctica de, de consideración. A la hora de la conversión, bueno, hemos hablado todos de garantía, de condiciones de compra, de cosas bastante técnicas, esto no implica que tengamos que tener una táctica específica de marketing para eso, sino que tenemos que pensar qué tipo de beneficios relacionados con la financiación, con las facilidades de compra, con el servicio técnico, tenemos que ofrecer a nuestro público, ¿vale? a nuestra audiencia, qué es lo que van, a, lo que van a, a valorar. No nosotros, sino que van a valorar ellos y comunicarlo muy bien. Porque muchas veces que tenemos muchísimos beneficios y hay que saber comunicarlos. Entonces, si en esas fichas técnicas, por ejemplo, no comunicamos también esos beneficios, no sirve para nada que los tengamos si no nos están ayudando a que haya gente que nos compre. ¿Vale? Y por último, la fidelización. Vuelvo a lo que hablaba antes, ¿vale? Cuidemos a nuestros clientes para que esos clientes nos recomienden a alguien cuando vaya a comprar un servicio parecido al nuestro. ¿Vale? Entonces, creo que con esto, ya más creo que voy bien de tiempo, eh, Acabamos la fase del embudo de conversión. No sé si después de este ejercicio o de esta, de esta última conclusión tenéis alguna duda concreta que queráis compartir. ¿No? Vale, genial. Eh, pues nada. Bueno, tenía que ir a otra, otra plantilla por pues si sí queríamos hacerlo otro, ¿vale? Pues eh, vamos a ir a la parte de herramientas básicas. Voy a dejarme abierto el Chrome, ¿vale? Así, aunque no sea tan bonito como si hago pantalla completa, porque así, si abro pestañas, podemos ver todos ejemplos de, de, de redes sociales, de mails y demás, que es lo que vamos a entrar ahora, ¿vale? Las herramientas básicas. Os voy, Vamos a hablar de las tres herramientas básicas que tenemos que utilizar para una herramienta, en, una, en, una, en, una, en una estrategia de marketing digital darle visibilidad y tener conversión en nuestro proyecto. ¿Vale? Por lo menos plantearos usarlas. No significa que tenéis que usarlas todas, pero por lo menos plantearlo y descartarlo si, si queréis. Vale. Eh, ay, por Dios, me pierdo mi propia presentación. Ahora. Vale. Bueno, un dato que me ha parecido súper interesante el otro día preparándome la presentación es que eh, en el último año ¿vale? eh, un estudio que lanzaba Telefónica decía que un 77% de todas las conexiones a internet en nuestro país es de banda ancha para mí esto significa muchas cosas y sobre todo significa que cada vez necesitamos más ancho de banda porque cada vez hacemos muchas más cosas en internet hacemos muchas más cosas online ya no solo trabajamos online cada vez más, sino que pasamos mucho más, más horas delante de nuestras, de nuestras pantallas, consumiendo mucho más contenido, eh, realizando procesos de búsqueda para realizar compras, para buscar servicios, para buscar billetes, como de cada vez Utilizamos más las pantallas y lo online para conseguir información sobre muchas más cosas, ¿vale? Y este dato me parece bastante, bastante revelador. Las tres, eh, las tres plataformas principales que hay que plantear utilizarse en cualquier estrategia de marketing digital es una página web, no vamos a conseguir conversión online. Luego, luego hablaremos de lo que significa conversión, ¿vale? no significa que nos, que nos compren directamente online, una conversión para un servicio, por ejemplo para mí cuando yo tenía mi agencia, para mí una conversión en mi página web era que rellenaran un formulario pidiéndome información, para mí solo una conversión, Entonces, para mí solo significaba que mi página web estaba teniendo éxito, una página web, que esto es Camparate 24-7, nunca en ningún momento de la historia de la, la economía mundial eh, habíamos tenido la capacidad de tener un escaparate a nuestro negocio abierto 24-7. ¿Las redes sociales? Las redes sociales ahora son como la tele en los 60 o la radio de los años 20. Es como es la pantalla que tenemos y es el medio y es el lugar donde vamos a consultarlo todo. Entonces, si nuestros proyectos no están en redes sociales, es muy complicado que lleguemos a nuevos usuarios. Puede ser que hay proyectos que funcionan muy bien sin tener redes sociales. ¿eh? Vuelvo a lo de antes. No es obligatorio utilizarlo todo y tenéis que sentiros cómodos con vuestro proyecto para que esté presente en cada una de esas partes y por último el email marketing, puede ser la parte más avanzada pero sigue siendo a nivel de, de, de estadística de conversión en marketing la herramienta más eficiente eficiente significa que de todos los disparos que podemos tener en redes sociales, de todos los impactos que podemos tener en redes sociales, igual acabamos teniendo una conversión del 0,01%. En email marketing, si lo hacemos bien, podemos llegar a tener una conversión del 2%. Es decir, es muchísimo más, más eficiente el email marketing si lo utilizamos bien que cualquier otra plataforma online. ¿vale? Vale, empezamos por la página web. Quiero haceros como primero una, un pequeño, una pequeña explicación de cómo hay que trabajar bien montar una página web para, para tu negocio, ¿vale? Para tu servicio, para cualquiera que sea el emprendimiento que os estéis planteando, que estéis llevando a cabo. Primero de todo, eh, pensemos cuál es vuestro, vuestro objetivo de conversión, ¿vale? Lo que hablábamos antes. ¿Qué significa para tu web? ¿Vale? ¿Qué significa para ti que tu web tenga un buen resultado? ¿Vale? Pueden ser diferentes tipos de objetivos en conversión, ¿vale? Pues un objetivo venta, ¿vale? Como una página de comercio electrónico, vamos a mirar esta página de zapatillas que me gusta mucho, que llevo no siempre una, una, un, unos chicos de Madrid, ¿vale? Tienen una página que está totalmente enfocada a conversión, a conseguir ventas. Tienen siempre arriba las ofertas, siempre tienen aquí un banner con ofertas, tienen aquí la opción con si quieres un descuento si te suscribes. Eh, bueno, la navegación es súper sencilla, no está pensada para inspirar, no está pensada para eh, explicarte algo. O sea, si entras aquí es porque quieres ver zapatillas, quieres ver ropa, ropa urbana y compras. ¿vale? Y todo tiene botones súper claros para que te llevan a la venta, el proceso, de, el proceso de compra dentro, en plan el botón de comprar, las facilidades que te da para pagar. Son súper intuitivas. ¿vale? Mm. Esta es una página que está muy bien pensada para, para la conversión. Otra cosa que puedes, que puedes pedir, o sea, que puedes pensar para que tu página web cumpla es que quieres una petición, ¿vale? Quieres que te pidan algo. Por ejemplo, en este caso... Uy, ¿qué le ha pasado? esta. Bueno, le voy a decir que... A ver... Uy, han quitado el dominio. Qué pena, era una página súper chula. Vale... Eh para pedir un personal, un, un, era una página de, de impresión digital, ¿vale? Para pedir presupuesto personalizado. Por ejemplo, igual tu negocio, no puedes tener una conversión online directa porque para hacer presupuestos necesitas tener algo personalizado, ¿vale? Entonces tienes un formulario para que la gente te explique, oye, mira, pues necesito este servicio, necesito este producto, lo quiero esta talla, o por ejemplo, artesanos y artesanas que tienen un catálogo en su página web en el que... Te dan la opción de decir, oye, dime qué tipo de joya quieres, ¿vale? Para qué ocasiones, si tienes algún tipo de inspiración y te hago un presupuesto personalizado, ¿vale? Eso para, para este tipo de negocios eso es una conversión en su página web. Para otras, un contacto, ¿vale? Podemos conseguir contactos a través de contenido de valor. Eso este es el ejemplo, un ejemplo típico de una agencia de marketing online, ¿vale? Que esto lo lleva, se, lleva, se utiliza mucho en las agencias de marketing online y es eh, ofrecer contenido de valor tipo formaciones, informes que te puedes descargar, infografías con información sobre cualquier cosa, webinars, ¿vale? A los cuales tú te apuntas, rellenas un formulario y esa marca, ese servicio, esa empresa, lo que tienes son tus datos para luego llevar a cabo la estrategia de marketing, de email marketing, personalizándote el contenido hasta que tú llegue un momento que digas a la agencia ¿vale? Me parece lo suficientemente pro como para que yo te pida un proyecto. Igual son proyectos de 60.000 euros, son cosas muy grandes, entonces tienes que convencer muy poco a poco, ¿vale? Y el valor y esa longitud del proceso de decisión de compra es mucho más largo, el embudo es mucho más largo, entonces hay que trabajar mucho más esto. Entonces esto para, para esta página web, que simplemente alguien rellene este formulario, es un éxito, es una conversión. Y luego puede haber otros, otros tipos de objetivos como la economía colaborativa, ¿vale? Como puede ser Habitísimo. Habitísimo es una plataforma en la que pone, que pone en contacto gente que quiere hacer reformas con gente que hace reformas. Entonces, el objetivo de esta web es poner a esa gente en contacto. ¿vale? Entonces, piensa tu página web y diseñar vuestra página web siempre teniendo en cuenta cuál es para vosotros el objetivo que, quiere, que quieres que cumpla. Igual al principio no tenéis dinero, no tenéis presupuesto para montar un e-commerce. ¿vale? Montar una tienda online es, es costoso. Igual dices, bueno, pues igual empiezo con un escaparate y el objetivo de mi página de primeras es que me pidan un presupuesto personalizado y luego ya evolucionaré a e-commerce, ¿vale? Entonces, una vez que tenéis claro cuál es vuestra, la, el objetivo de conversión que queréis que cumpla la página web, tenéis que diseñar una estructura de contenidos, ¿vale? Es decir, en base al objetivo que queréis tener, tenéis que pensar cómo queréis organizar todo, lo, todo el contenido para que cumpla ese objetivo y no otro, ¿vale? Eh, dependiendo de el objetivo que queráis, como hemos visto en estos ejemplos, la estructura de la, de la página web es totalmente diferente, pero totalmente diferente. Vale. ¿Veis? O sea, el tipo de botones, el tipo de estructura, cómo te cuenta la historia, cómo tienes situados los banners, son mundos diferentes porque tienen objetivos muy diferenciados. ¿vale? Luego, después de, tenerlo, de tener esa estructura de contenidos trabajada, la podéis trabajar vosotros, la podéis trabajar en colaboración con alguien, con un experto en usabilidad, ¿vale? Llega el punto de diseño y maquetación. Pero os explico esto porque os recomiendo, por encima de todas las cosas, que no paséis a la parte de diseño y maquetación hasta que no tengáis clara la estructura de contenidos, hasta que no hagáis unos dibujos con un experto, vosotros mismos, mirando ejemplos, haciendo capturas de pantalla y montando un collage. ¿Vale? Tener claro primero que eso, qué es lo que queréis hacer, por qué lo queréis hacer y luego ya meteros en la parte del diseño y maquetación porque es la parte más costosa. Y si tienes un error en la parte de diseño y maquetación porque no has pensado bien las y los contenidos, normalmente los diseñadores y los maquetadores web cobran por horas y va a ser mucho menos eficiente todo el proceso. ¿vale? Eh, para el proceso de diseño y maquetación de una página web para que funcione bien, ¿vale? os recomiendo que... Tengáis siempre en cuenta el ojo de un diseñador, ¿vale? La experiencia para organizar las partes, para ponerlo todo bonito, para que todo esté correcto, para que sea atractivo para vuestra audiencia, es súper importante para que alguien que vaya a entrar a tu página web acabe cumpliendo con el objetivo que vosotros queréis que cumpla, ¿vale? Segundo punto, la mano a un programador. Alguien que facilite el funcionamiento de la página, ¿vale? Si quieres funcionalidades más complejas o no, Necesitarás la ayuda de un programador y luego una herramienta que os ayudará a montar una página web. Yo soy muy fan de WordPress. He trabajado mucho, hace muchísimos años con, WordPress? con WordPress, ha, ha facilitado muchísimo, muchísimo la vida. Es una herramienta que no sé si la conocéis, vale que es un, una forma de montar páginas web. Eh, lo bueno que tiene WordPress es que hay millones de plantillas, ¿vale? preestablecidas para que podáis hacer vuestras páginas web y luego con la ayuda de un programador y de un diseñador podéis personalizarlo hasta donde queráis. Pero hay plataformas como esta, como esta que, es el, que se llama Envato Market, bueno, dentro de Envato podéis conseguir cualquier tipo de cosas, pero es muy inspirador cuando queréis montar una página web para hacer búsquedas dentro de, de, de, de, de markets eh, de plantillas de WordPress como este. ¿vale? Entonces podéis ir buscando, pues yo qué sé, eh, quiero montar un e-commerce, ¿vale? Pues buscáis. Y aquí tenéis un montón de modelos, un montón de, de tipos de e-commerce. Y vais viendo, pues mira, este que tiene un diseño más, más minimal, que me gusta más. Y aquí tenéis un montón de ideas divididas por los tipos de objetivos que queréis que cumpla vuestra página web, ¿vale? Os dejo también el recurso para que podáis cotillarlo cuando queráis. Y luego también aquí os dejo unos esquemas, ¿vale? De... De, de, un, de cómo, por ejemplo, plantear el esquema para un e-commerce sencillo o para un e-commerce complejo. Estos son trabajos que hice yo con la agencia y nada os los dejo por aquí vale para que también lo tengáis como recurso, que seguro que os ayuda un montón. Voy a ir acelerando porque tiendo a enrollarme y así quiero dejar un poquito de tiempo para después por si tenéis dudas. No sé si queréis profundizar ahora eh, un poco de la, la parte de la página web, si alguno de vosotros se ha planteado este camino, si tiene alguna duda, si tiene alguna experiencia. Ahora que tenemos esto sobre la mesa, creo que es interesante que si tenéis alguna duda lo podáis, la podéis plantear. Si no, continúo. Yo en mi caso, bueno, no es una duda. Vale. <ríe> estoy, como estoy en, en todo este proceso, que se lo comentaba antes a Elena, Mucho ánimo. Pues, ya tengo el, el dominio y eh, bueno la página web está en construcción, pero en los primeros pasos lo di a través de un amigo que, que se dedica a esto, y lo hicimos con Wordpress, y me dio una serie de pautas para yo luego gestionar la página, y la verdad que es muy intuitivo y muy fácil. Yo que soy un poco torpe para este tipo de cosas. me de, o sea, Descubrí que es muy cómodo, que aunque yo en mi caso lo quiero orientar hacia que lo haga un profesional, pues para tenerlo mucho mejor, pero que si tú quieres hacer alguna variante o meter fotos o bajar, o mira, quiero meter un texto tal, que te puedes apañar tú mismo, que no es difícil. Sí, sí, sí, la verdad que, que WordPress es como la, la parte de back office, la parte de gestión del contenido, es súper intuitivo y está pensado y diseñado para gente que no que no sabe de esto. Pues Entonces, yo, yo se... ánimo con sí, WordPress. Sí. Animo... No, yo te quería preguntar, ¿y página claro. web o blog? Porque son dos herramientas distintas, ¿verdad? Eh, a o sea... ver, ¿por dónde va la...? Claro, la página web, un blog puede ser tu página web, si cumple con tu objetivo de conversión. Vale. ¿Vale? Es decir... Eh si por ejemplo en tu caso, que creo que hemos estado hablando antes, ¿verdad? que era como quieres dar visibilidad a algo, contar historias y demás, igual si tu objetivo, el tu objetivo de tu negocio de tu proyecto es hacer una comunidad, igual un blog que lo puedes montar tipo una revista, tipo un magazine, tipo, bueno, le puedes dar muchísimas formas al final un blog es una plataforma en la que se genera contenido dinámico y se actualiza de forma recurrente y tú lo que quieres es conseguir eh, con actos y que la gente se suscriba porque luego les pones en comunidad y demás, pues te puede servir, claro, como tu plataforma digital para para convertir, por supuesto. Vale, guay gracias. Nada. Vale, no sé si queréis comentar algo más, si no paso ya a las redes sociales. La parte de las redes sociales, vamos a pasar un poco de puntillas, por lo que suelo profundizar yo en esto porque creo que hay una siguiente formación en la que se va a profundizar sobre en redes sociales, ¿vale? Pero quiero explicaros también el papel que cumplen las redes sociales dentro del embudo de conversión de una estrategia de marketing digital y cómo trabajar una buena estrategia de, de redes sociales, ¿vale? Como siempre, bueno, para mí cada una de las partes de trabajo siempre tiene que llevar sus puntos de, de planificación, ¿vale? Y en el caso de la planificación en una estrategia en redes sociales, eh, los cuatro puntos principales es, Primero, tenéis que plantearos objetivos, ¿vale? En Cualquier cosa que hagáis en marketing y más en marketing digital, empezar primero por pensar y reflexionar sobre para qué os sirve lo que vais a poner en marcha o qué queréis conseguir sobre lo que vais a poner en marcha, ¿vale? Igual, que tú usas de forma diferente tus redes sociales, tienes que ser consciente que vuestros clientes también utilizan las redes sociales de formas diferentes. Entonces, igual no sirve plantearos un objetivo de conversión, en plan, vale, quiero, quiero abrir una cuenta de Instagram porque quiero vender más. Pues igual eso no es una relación que tienes que llevar. Igual tienes que pensar, mira, quiero abrir una, una, una cuenta de Instagram, voy a abrir una cuenta de Instagram porque quiero tener más visibilidad y a través de esa visibilidad Luis. quiero generar más conexión con mi audiencia y que esa conexión con mi audiencia me ayude a dirigir tráfico a mi página web. ¿vale? Las redes sociales normalmente se sitúan en el punto más alto del embudo. Nos van a servir en el punto más alto del embudo, sobre todo en la parte de atracción y en la parte de, de engagement, la parte de interacción. ¿vale? ¿Vale? No funcionan para conseguir conversión. No podéis... Hay, hay, model, hay casos que sí, que es como empresas que solo tienen un, un Instagram y que a través de eso convierten todo. Esas cosas también pasan. Pero vamos a ser realistas... Y de primeras plantearos las redes sociales como una herramienta para trabajar las partes de arriba del, del, del, del embudo. ¿vale? En base a esos objetivos tenéis que plantearos acciones estratégicas, ¿vale? transformando esos objetivos en acciones determinadas que queremos hacer. Una vez que tenemos claras esas, esas acciones determinadas, tenemos que generar contenidos que cumplan con esos objetivos. ¿vale? Hay un problema en las redes sociales, es que tenemos que destacar entre tantas cosas, entre tantísimo contenido, que os animo a que seáis originales, sobre todo cuando empezáis, que tenéis muy poca audiencia, tenéis muy poca comunidad, probar cosas, probar todo lo que queráis. O sea, no soy nada, nada partidaria de que de primeras, igual mañana viene y os cuentan otra cosa, pero yo os voy a dar mi opinión, que de primeras. Tengáis una estrategia de contenido súper cerrada y, y vayáis con muchísimo cuidado. Cuando tenéis 100 seguidores, es el momento de probar cosas, de ver qué, qué os divierte, cómo, qué, qué encaja como proyecto, qué funciona en vuestra pequeña comunidad. Y a medida que vayáis creciendo, ya ser más fieles a, a esa estrategia de contenido. Pero de primeras, probar cosas y divertiros. Y aprender a utilizar las redes sociales de una forma... De la forma que necesitan ser las redes sociales, que es social. ¿vale? Y ahí voy al cuarto punto. ¿Vale? Las redes sociales se sirven para generar comunidad y la única forma de conseguir generar esa comunidad es si vosotros sois sociales. No podéis utilizar las redes sociales como si fuera una página web o como si fuera un blog. Tenéis que utilizarlos de forma social. Tiene que haber una persona detrás, tienen que, tienen que implicar, tienen que ser dinámicas. ¿vale? Hay 300.000 trucos para automatizar todo tipo de procesos en redes sociales, pero tiene que parecer social y tiene que, haber, tiene que sentirse como que, como que hay una persona detrás. ¿Vale? Eh, algo importante a tener en cuenta en redes sociales, lo que decía antes, es que son herramientas que están, se sitúan en la parte superior del embudo de conversión. ¿Vale? Esto implica las redes sociales nos van a servir para enamorar primero y vender después. eso significa que dentro de toda nuestra estrategia de contenidos hay una norma muy buena en marketing. Bueno, yo creo que en todo tipo de, de, de temas relacionados con economía es la regla norma del 80-20. Entonces, algo que recomiendo yo siempre es que en tu estrategia de, de contenidos de redes sociales crees el 80% de, del contenido para enamorar y el 20% para vender, ¿vale? Eh, para que sea efectivo, primero hay que conseguir una, una conexión emocional, tenemos que conseguir que la comunidad que tengamos, este, que tengamos esté interesada en nosotros, esté interesada en nuestro producto, esté interesada en nuestro servicio, y con el 80% del contenido conseguiremos eso. Y luego tenemos nuestro 20%, para soltar nuestras píldoras comerciales. Tenemos una oferta, tenemos un servicio especial, vamos a hacer un evento, eh, hemos lanzado un contenido nuevo que queremos que nos vean, ¿vale? pero el, el interés constante no lo generamos con eso. Lo generamos con ese 80% que nos sirve para, para enamorar. ¿vale? Eh, esto es como la visión general sobre eh, la parte de de redes sociales, no sé si tenéis alguna duda sobre estas cosas que, que os he contado, ¿vale? Me gustaría poneros algunos ejemplos entre objetivos y acciones estratégicas en redes sociales para que veáis cuál es la relación que hay entre una cosa y otra. ¿Me podéis decir, por ejemplo, algún tipo de objetivo que os podéis plantear a la hora de poner en marcha una red social o objetivos que queréis, convertir, que queréis conseguir ahora mismo con, con vuestras redes sociales? ¿Hay alguno que tenga claro si quiere, pues, por ejemplo, eh, conseguir más, más seguidores? ¿Vale? Quiero conseguir más audiencia. O quiero dirigir más tráfico a mi plataforma. O... A mí me gustaría, eh, por ejemplo, pues conseguir más seguidores y que esos seguidores eh, terminen en mi página web y terminen comprando, vale, evidentemente. Bien. Vale. Pues entonces son dos, seguido, dos objetivos diferentes. Por una parte, te planteas, quiero conseguir más seguidores y por otra parte te planteas que tus seguidores acaben en tu página web. Entonces, ahí te tienes que plantear, vale, para conseguir más seguidores, ¿qué voy a hacer? Vale, pues igual te haces una lista de acciones y de tácticas que vas a poner en marcha para cada uno de esos objetivos. Para conseguir más seguidores, pues voy a hacer campañas de ads, voy a invertir 50 euros al mes en campañas de ads enfocadas a conseguir nuevos seguidores. Igual hago una promoción en mi página web para eh, todo el mundo que sea nuevo seguidor para tener un 10% en una compra. Igual eh, publico hago un concurso ¿vale? para, que, para, para sortear algo entre todo el mundo que sea seguidor. ¿vale? Los típicos concursos de Instagram de pues si me sigue, pues te entra en sorteo de lo que sea, si tú me sigues y la persona a la que recomiendas también me sigue. ¿vale? y empiezas a pensar ideas concretas, muy concretas para conseguir ese objetivo y luego llegarías al siguiente quiero que la gente que vea que, que, mi, que mi red social sirva para dirigir tráfico a mi, a mi plataforma en este caso, pues podríamos tener en el caso de Instagram, pues lo que puedes hacer es, para dirigir tráfico poner en el contenido de tu contenido del feed, vale del que va en, el, en la misma plataforma Voy a poner siempre una llamada a la acción al final del texto que ponga el famoso link in bio, vale el enlace en la, en la biografía para dirigir tráfico a la biografía que es el único sitio donde puedes poner un enlace. ¿vale? Además de eso igual la biografía, el enlace de la biografía lo conviertes en una mini página de estas que te llevan a otros muchos enlaces, que hay herramientas que nos sirven para hacer eso. Luego en Instagram Stories. En Instagram Stories podemos añadir enlaces y podemos añadir enlaces personalizados. Pues igual te montas, una, te montas campañas, ¿vale? Dices, bueno, pues una de mis tácticas para conseguir ese objetivo es eh, montar campañas especiales en Instagram Stories para dirigir tráfico. ¿Vale? Pues más o menos es la forma en la que os recomiendo que lo trabajéis. Y os hacéis esa pequeña lista y con esa pequeña lista tenéis pues toda vuestra estrategia de redes sociales se basa en base a objetivos concretos que queráis, que, queráis, que queráis conseguir. Genial, gracias. Nada. ¿Hay algún otro objetivo que os planteáis o alguna duda específica en relación a esto que tengáis en, en cuanto a vuestras redes sociales? Una pregunta que sí te quería hacer, Paloma, es que me claro. queda un poco dubitativa. Cuando has mencionado que las redes sociales no son como fuentes potenciales de conversión, dicho, o sea, dicho propiamente, yo... En mi cabeza como que lo tengo diseñado al revés. No sé vale. si es una cuestión de definir prioridades, pero yo en mi cabeza, eh, por un poco también como me enfrento ¿no? a, a los cursos que haces, a las cosas que compras, es como que me entra mucho más la red social, la veo más dinámica, más impactante, como con más llegada... Aunque luego, lógicamente, la, la página web tiene que poder gestionar todas esas llegadas que, que, que llegan o que, que se hacen a través de las redes sociales, ¿no? Entonces claro. yo como que era, redes sociales, o sea, casi más importante que la web, para simplificar, ¿me entiendes? Y es ahí un poco donde me, me he perdido, pero que bueno, con los ejemplos también que estabas dando al final es que está todo conectado. Vale, bueno, voy a volver al embudo, que es mi, que es mi momento favorito del día. Vale, eh, claro, para que lo entiendas bien, lo que decías tú, es como las redes sociales son súper potentes para que tú tengas esa sensación de que quieres comprar algo. Okay. ¿Vale? Entonces, las redes sociales te ayudan a tener visibilidad porque te ayudan a llegar a muchísima gente y te ayudan muchísimo en la fase de consideración porque puedes generar contenido de forma muy creativa que ayude a que la, tu, tu audiencia considere tu producto o servicio. Porque uh -huh. puedes crear vídeos para explicar cosas, puedes crear infografías para hacer comparativas, puedes comunicar las ofertas. Tienes, una, tienes un medio propio de publicidad, pero en mm -hmm. las redes no puedes hacer clic directamente y comprar. Tienes que llegar a otro punto. Entiendo. Y ahí Entiendo. es donde pierden mucho, muchos negocios pierden la oportunidad. vale, Porque cuando te generas una expectativa y trabajas tanto en las redes, que funciona tan bien, que luego llegas a una página web que no tiene nada que ver con lo que te han estado contando en redes, que es como ¡Buf, qué bajón! No compro y te vas entiendo Vale, entonces por eso también lo que decía antes de lo de ser consistentes hay que ser consistentes para que tu estrategia de redes sociales y lo que cuentes luego en tu página web o en tu plataforma de conversión porque por ejemplo hay una, hay una chica que sigo en redes que, que vende ropa de segunda mano que me encanta, que ya vive en Canarias y ella no tiene página web ella lo vende todo a través de los stories entonces publica una foto y dice tengo esto en venta y la primera persona que le conteste es la persona que tiene prioridad para llevarlo y ella, a través de la atención, vía mensaje directo, es como lo vende. Ah, ¿Vale? Sí, sí, sí. Pero eso implica muchísimo tiempo por su parte. Sí, 24-7 a las redes sociales. El negocio depende de ella, de que ella esté físicamente y de que te atienda. Cuando lo tienes en una página web, esa conversión la puedes, la puedes montar en cualquier momento. Pero... También es como, bueno, en un momento en el que estás empezando, igual eso te funciona muy bien si le pones muchísimo foco a las redes sociales. vale. Entonces es como que ese salto de la parte de consideración a conversión tenga sentido. Entiendo, ya me ha quedado mucho más claro, gracias. De nada. Vale, eh, ¿alguien más tiene al alguna duda o algún comentario? Vale. Pues nada, si no, paso a la parte del, del email marketing. Muy bien, pues el, el email marketing, esta ya es la, la, última, la última herramienta que os voy a explicar y que de la que creo que hablemos, para mí es, es la herramienta más potente, de, pero es exponencial. exponencial. Eh, no sé si habéis oído hablar de la automatización del marketing, hay unos procesos, o sea, el marketing puede ser desde mandar una, una newsletter semanal con las actualizaciones de tu producto, de tu servicio, o diciendo que... ¿Vas a abrir la tienda una hora más por las tardes y que la cierras una hora antes por las mañanas? ¿vale? Desde ese punto tan sencillo, tan simple, pero también tan efectivo a tener una base de datos de millones de usuarios que tienes segmentados por preferencias, tienes segmentados por horarios, tienes segmentados por eh, tipo de productos que le gustan y tú tienes un montón de emails que están muy, muy, muy segmentados y diseñados para cada uno de esos segmentos. O sea, el email marketing sí que puedes, sí que puedes ir como desde cero hasta 100. ¿Vale? Y es súper polivalente. Y para mí es cuando tienes el cuando tienes el el email de un cliente o de un potencial cliente, tienes una joya, porque tienes un punto de contacto directo y personal con esa persona, con ese usuario. No es lo mismo que hablarle que hacer un contenido, un post en redes sociales, un post en Instagram, que le llega a todo el mundo por igual. Cuando tienes el contacto, el correo electrónico de alguien, le estás hablando a esa persona en su bandeja de entrada. vale eh, Quiero explicaros primero cómo funciona, eh, cómo hay que trabajar una estrategia de email marketing y cómo funciona el email marketing en general. ¿vale? El primer punto para poder llevar a cabo una estrategia de email marketing, lo primero que tienes que hacer es tener el contacto, ¿vale? tienes que tener una dirección de correo electrónico. ¿Y puedes, cómo lo puedes conseguir? Lo puedes conseguir a través de todas tus plataformas digitales. En cualquier sitio en el que puedas poner un formulario, puedes conseguir esos contactos ¿vale? y puedes ir generando y puedes ir empezando tu base de datos. Algo súper importante cuando os planteéis generar una base de datos, ¿vale? Porque una cosa es que tengáis una lista de Excel con, con emails y otra cosa es que queréis generar una base de datos, no es lo mismo, ¿vale? Tienes que organizarla bien, ¿vale? Con variables que realmente te sirvan. Cuando generas una base de datos, puedes tener variables que vayan desde eh, frecuencia de compra, última vez comprado, en el caso de que tengas un, un, una, una plataforma de e-commerce, de, de e puedes llegar a tener toda esa información, puedes tener información sobre productos favoritos... O puedes tener información acerca de eh, la geografía o de cualquier tipo de. Creo que alguien tiene el, mic el micrófono abierto y estoy escuchando. Ah, vale, gracias. Eh, o relacionada con dónde se encuentra esa persona, ¿vale? O información mucho más cualitativa que tú les haces rellenar a través de un formulario, como hemos visto aquí, ¿vale? Aquí hay formularios mucho más cualitativos porque tú lo rellenas, ¿vale? Dices qué, qué puesto tienes dentro de la empresa, cuál es el nombre de la empresa, cuál es tu correo, nombre, apellidos... Hay formularios que incluso te dicen en plan cómo has llegado a nuestra, cómo, cómo has llegado a encontrarnos o qué es lo que te preocupa de no sé qué. ¿vale? Y eso le ayuda, ayuda a la empresa a segmentar cada vez mejor tu base de datos. ¿vale? El siguiente paso es generar contenido. ¿vale? Organiza lo que vas a decir y cómo. ¿vale? Tener un calendario anual, un calendario trimestral mensual, como quieres, dependerá de la frecuencia con la que quieras llegar a comunicar, vale, con la que vayas a comunicar pero igual que con las redes sociales te generas planes de contenido, con el email marketing también te tienes que generar planes de contenido ¿vale? ¿qué tipo de noticias quieres comunicar a tu, a tu base de datos? ¿qué tipo de información quieres darle? si quieres ser más comercial, si quieres ser más cualitativo si quieres dar información valiosa como nuevo horario de cierre de tiendas ¿vale? muchas cosas que puedes comunicarle y tienes que decidir tu marca en base a los intereses de tu audiencia, qué tipo de cosas les vas, a, les vas a comunicar y cuáles no. Y te montas un plan, igual que con cualquier parte del de marketing de contenidos. Luego, ya una vez que tienes eh, creados esos contenidos, procedes a hacer los envías. ¿vale? Algo muy importante es saber que una herramienta ¿vale? que puedas tener puede hacerlo de forma automática. ¿vale? Igual podemos empezar teniendo un Excel en, en, en Excel o en Google Drive copiar las direcciones de correo electrónico y con copia oculta, mandarlos desde nuestro Gmail. Eso es una forma de empezar y no está mal. Pero ten, pensar también que a medida que vuestros negocios vayan avanzando, podéis tener bases de datos totalmente automatizadas, el, eh, vinculadas con vuestra cuenta de MailChimp, con vuestra cuenta de HubSpot, con vuestra cuenta de... Hay 200.000 herramientas de email marketing, ¿vale? Y la herramienta puede hacerlo de forma automática. De manera que tú creas el contenido le dices a ese contenido que se lo tiene que mandar a todo el mundo que cumpla estas especificaciones, quieres que se lo mande una vez a la semana y la herramienta lo programa para hacer esos envíos de forma automática. Esto es una maravilla. ¿vale? Y quita muchísimo tiempo y muchísimo espacio. También requiere mucha estrategia y muchísimo análisis, como digo aquí. ¿vale? Cuando hagamos cualquier impacto, y esto pasa con cualquier tipo de acción que llevemos a cabo en marketing digital, cuando digamos cualquier tipo de impacto tenemos que saber medir ¿vale? qué es lo que estamos haciendo. Repito, no vayamos a tirar, eh, a quemar agua, bueno, matar moscas a cañonazos. Intentemos ver, lo bueno que tiene el, el marketing digital es que tenemos KPIs, tenemos indicadores para todo. Está todo traqueado, está todo segmentado, está todo continuado. Podemos tener información sobre absolutamente todo. ¿vale? Entonces, cosas en email marketing en las que os podéis fijar. Fijaros en qué tipo de correos abren más, cuáles tienen más interacción, cuáles eh, te generan más tráfico cuáles eh, se leen hasta el final. Dependiendo de la herramienta que tengáis de email marketing, vais a tener más o menos información. Pero bueno, la idea es que vayáis aprendiendo de lo que os funciona y vayáis optimizando vuestra estrategia, ¿vale? Para que no tengáis que realizar envíos a diestro y siniestro, ¿vale? Una vez llegados aquí y que os he explicado todo el proceso de cómo funciona una una estrategia de email marketing, ¿tenéis alguna duda concreta? o ¿Tendéis como alguna duda de cómo montar una base de datos? Eh, ¿Qué tipos de envío? No sé, ¿habéis tenido alguna experiencia que queráis que queráis compartir? relacionada con el email marketing. la frase que acabas de decir de dependiendo de la herramienta que tengáis de, de email marketing, ¿no? Mm -hmm. O sea, es una herramienta en sí, misma o sea, es una herramienta Ver, no te entiendo la idea de Sí, sí, sí. Hay, hay herramientas, tenemos herramientas. Hay, hay, hay programas que sí. te permiten hacer todo el proceso de email marketing. Vale. Mira, vale que tenía vale, que guardar vale. unos ejemplos. Vale. Por ejemplo, MailChimp ¿vale? es una herramienta que al final es como pues, lo, lo, que es, un, es un SaaS, lo tienes, en, lo tienes online, igual que puedes tener un gestor de, de redes sociales que te permite diseñar. Mira, si queréis, lo vemos. que me sale todo en inglés vale entonces es una herramienta que de forma online tú puedes crear los emails tienes tu base de datos ahí dentro y te va mandando los emails y pues vale, tiene plantillas vale, vale. igual que WordPress vale tiene, pues, hay formatos de pago, hay formato, el formato gratuito, puedes hacer cosas ya. ¿eh? Yo trabajo con emprendedoras que, que tiran bastante con el con el, con el gratuito con el formato gratuito y empiezas a tirarlo, tienes tu base de datos vinculada, te puedes crear tus plantillas, ya tienes como... Y la parte visual es muy fácil, es muy parecido, y, y muy parecido a, a WordPress en webs. Para mí MailChimp es el WordPress de los, de los mails. vale tiene, Y tiene muchísimo recurso. Lo bueno es de tener acceso a estas herramientas, ¿vale? Es que eh, tienes muchísimas plataformas y muchísimos recursos para, para aprender. Luego, ya como algo... Esto es algo... HubSpot ya es una herramienta muchísimo más, muchísimo más avanzada, ¿vale? Pero que también es una herramienta de email marketing, entre otras muchas cosas. Entonces, HubSpot ya te permite pues, hacer automatizaciones tipo CRM para, eh, si tienes una base de datos muy grandes, pues que se vayan mandando emails de forma automática, cada vez, por ejemplo, si tienes un e-commerce, ¿vale? Pues, Mails, procesos de mailing que se, pueden, que se pueden automatizar. Cada vez que alguien te compre algo, tú le mandas un email diciendo que ha tenido esa compra, ¿vale? Y puedes tener en ese mail, eso hay que configurarlo, eso es mailing, es decir, cuando tienes un... cuando tienes un... una estrategia, cuando tienes un e-commerce, una plataforma de venta online, Tienes que comunicarte vía mail con tus compradores para confirmarles que han, que han, que han, que han recibido el pago, que les va a llegar el, el envío, cuándo les va a llegar el envío, si tienen alguna duda, cómo gestionar las devoluciones. Esto sin una herramienta de automatización de marketing no puedes hacerlo. Lo bueno que pasa ahora es que muchas herramientas de e-commerce ya te integran esa parte de herramienta de email marketing. O sea, no hace falta que lo tengas por oh, vale, vale. Vale. ¿Vale? lo configuras todo dentro. Pero al final esto es mailing, es email marketing. Toda esa comunicación que puedas tener. Y cada vez que alguien te compra, tú tienes ese mail para luego igual impactarles con otras promociones, con ofertas especiales que vayas a hacer o con cualquier cosa que quieras comunicarles aparte de, de tu negocio. ¿Sí? Vale, gracias. Nada. ¿Tenéis alguna otra duda? Quiero comentar que yo tengo... No sé, no le veo así de entrada. Me parece como que la gente joven va a pasar de los correos y así, ¿no? Eh, no, no, si, soy, si no. Yo soy no... de las que paso, no, no los abro siquiera. Incluso Yo tengo un decir... correo <risas> antiguo que muchas veces cuando me piden lo mando, mando a ese correo antiguo que ni lo abro ni lo miro. No sé, me parece pues... como... no o sé, sea, a niveles a decir de mismo, ya. porque O sea, si sí, realmente funcionaba, porque realmente a mí me parece que el email marketing Mm, es más como de cupones, de descuento cosas así, de ofertas, claro Pero si alguien me envía un correo súper largo yo paso de eso, darme de baja y me olvido claro, por eso por eso tenéis que planificar la estrategia de contenido, porque cada, yeah. lo que no queréis es que nadie se, se desuscriba de vuestra lista, queréis mantener a sus contactos, entonces por eso hay que pensar y hay que analizar qué tipo de resultados estáis teniendo a nivel aperturas y demás el email marketing es, puede ser muy promocionero, pero también puede ser muy cualitativo. Puedes tener a una parte de tu base de datos que esté súper interesada en lo que le cuentas porque tú, por ejemplo, igual, eh, Economistas Sin Fronteras, por ejemplo, eh, a nivel cualitativo le funciona muy bien porque manda mails informando de las actividades, informando de los cursos gratuitos y vosotros sabréis eso porque sabéis que tiene información que os interesa. Sí, sí, sí entonces sí que funciona sí. lo que no funciona es cuando la gente cuando las empresas que son muy promocioneras y que simplemente te mandan ofertas igual eso para vosotros no funciona pero hay una parte de esa audiencia que seguro que sí, solo compra por ofertas ¿vale? no os imaginéis solo promociones y ofertas imaginaros también qué valor recibe vuestra audiencia, recibe vuestro cliente vuestro público objetivo de lo que le estáis contando igual si tenéis un producto nuevo súper novedoso pues explicarles de qué se trata y cómo funciona a través de un email, eso es email marketing. ¿Vale? Seguro que hay muchas marcas, no penséis solo en tiendas, que os mandan correos, organizaciones que os mandan correos y los leéis y os gustan. Y os sí. parecen interesantes. ¿Vale? Yo creo que con el ejemplo de economistas he dado en el clavo. Iba a decir sí, ahora yo, claro, economistas claro. sin fronteras, que yo creo que sí. son los que me leo enteros. Claro, pues eso, ¿vale? Que no solo marcas, que también son organizaciones, son medios, por ejemplo, el, un, un periódico que te manda un mail cada día con todas las noticias más importantes, eso para ellos eso es sí, email marketing, porque está dirigiendo tráfico para que leas todas las noticias, ¿vale? Bien. Tienen muchísimas, muchísimas posibilidades. Uh -huh vale eh, bueno esto es lo que hemos estado hablando y luego nada, siempre me gusta tener ejemplos gráficos estos son ejemplos gráficos de mails que creo que cumplen muy bien la función para los que están diseñados ¿vale? por ejemplo los mails de campaña vale eh, navidades black friday, hay momentos del año en el que la conversión sube mucho y como que los usuarios estamos como con más ganas de comprar cosas, vale ya sea pues porque, eh, bueno, pues porque tenemos esa necesidad eh, tematizar Darles un diseño chulo, utilizar formatos innovadores como el GIF vale, para que sea animado el, el mail llama mucho más la atención y puede funcionar genial. Luego, por otra parte, hay otro tipo de correos que podéis incluir dentro de vuestra estrategia de email marketing que son los correos de satisfacción. vale. Aquellos clientes que tenéis les mandáis un mail diciéndoles, oye, tienes un momento, puedes rellenar este formulario para saber qué les ha parecido la experiencia. Esos correos y estas encuestas funcionan mucho mejor de lo que os pensáis. Igual ¿Vale? pues si tenéis una base de datos de 100 personas, os contestan 5 y la información que os da ese 5% es súper valiosa. Esto es estrategia de fidelización pura y dura. Mandar una encuesta de, mandar una encuesta de, de satisfacción es, y funciona súper bien. Lo podéis hacer fácilmente a través de Google Forms ordenar el formulario y vais a tener información súper valiosa. Yo solo lo hacía con mi agencia una vez al año, con todos mis clientes, y la verdad que es que nos, daba, nos decían, nos servía muchísimo, muchísimo. Lo mandábamos en un mail súper chulo, incluso les llamábamos por teléfono: ya te he mandado esta, esta encuesta. Nos sé si, en plan, si tienes media horita, este va a llevar solo 15 minutos, bla, bla. Y casi todos nos acababan contestando y nos daban muchísima información para saber qué tipo de productos desarrollar, cómo mejorar nuestros servicios, si los servicios, si el precio que teníamos era. Eh, de tenía mucho valor o tenía poco entonces esto como estrategia de fidelización funciona súper bien porque además tus clientes cuando tienes un servicio piensan o se sienten súper valorados porque es como bueno lo que tú piensas me ayuda a mejorar y luego si sí ven que has cambiado que has mejorado algo en relación a algo que ellos te han dicho se sienten mucho más especiales todavía ¿vale? entonces pues eso tanto a nivel de producto a nivel de servicio este tipo de acciones funcionan funcionan súper bien y luego pues, podéis hacer newsletters típicas con un montón de información bueno, se pueden hacer muchas cosas ¿vale? y bueno, estos son dos ejemplos de herramientas que podéis utilizar para poner en marcha email marketing o para mandar mails de forma comercial informativa, más automatizada y con el diseño más fácil que tienen las dos eh, tienen rango de precios gratuito y, y podéis hacer algo ¿vale? y creo que con, y con esto ya he acabado así que nada Paloma, pues pues muchas gracias y muchas gracias a, a todas y todos por, por estar aquí, por, por escuchar, compartir y participar y, y bueno, pues nos seguimos viendo, espero. Gracias, muchas gracias a, a todas. También.